Buenas tardes, 12 del mediodía, bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Fin de Semana. Gracias por acompañarnos, saludamos a quienes nos ven en las redes sociales y también a quienes nos siguen a través de la señal en vivo de nuestra página en internet, www.enlacetelevisión.com. Es momento de conocer los titulares de los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Bienvenidos. Se cumplió la celebración de los 100 años de la refinería de Barranca Bermeja con presencia del jefe de Estado Iván Duque, quien destacó la importancia para el país de la industria del petróleo. En su intervención de ayer, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, anunció que con la entrada del servicio de 5G en Refinería Barranca Bermeja contará con esta alta tecnología, siendo la primera ciudad en Colombia con dicho servicio. Alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Manrique, informó ayer sobre las inversiones que en asocio con Ecopetrol adelantará el distrito desde ahora. Especial fue el presentado ayer por Enlace Televisión con ocasión del centenario de la Refinería de Barranca Bermeja. Conozca del reporte de la Policía Nacional sobre las más recientes capturas en el Magdalena Medio. Instituto Técnico Superior Industrial organiza desde ya la celebración de sus primeros 60 años. Así lo ha a conocer el propio rector de esta institución educativa. Barranca Bermeja superó ayer la barrera de las mil muertes por cuenta de la pandemia del COVID-19. En los deportes, Alianza Petrolera se presta para afrontar de visitante al Deportivo Cali. Cuerpo técnico y jugadores se muestran optimistas de un buen resultado en la Sultana del Valle. Y al cierre conozca la vida del influencer santanderiano Tatán, el hombre que se reseteó. Con el patrocinio de productos La Delicia, Delicias líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. El presidente de la República, Iván Duque, participó ayer de los actos de celebración de los 11 años de la refinería de Barranca Bermeja. ¿Qué quiero destacar? Esta es una refinería que abastece las necesidades del, en un 80% del centro del país, pero adicionalmente la que produce materiales, insumos que nos ayudan a nosotros tener soberanía en nuestro país para no depender de mercados externos. Tuvo lugar en las instalaciones de Club Miramar de Barranca Bermeja el acto central de la celebración de los primeros 100 años de la refinería con presencia del presidente de la República, Iván Duque. Hoy es un momento para agradecerle a todos los trabajadores de Ecopetrol, a todos los trabajadores de esta refinería y celebrar este importante hito, 100 años de una refinería que se sigue modernizando al servicio de Colombia. El jefe de Estado en su intervención central, además de resaltar el centenario de este complejo industrial, aprovechó para destacar la importancia de la industria del petróleo como motor del país y cuestionar, según él, a aquellos que quieren acabarla. Usted sabe que Colombia ha tenido una historia donde muchas veces los grupos terroristas han tratado de atacar la infraestructura. Se ha mejorado mucho la seguridad, se ha mejorado muchísimo los sistemas de monitoreo en todo el país. De hecho, si usted mira los comparadores históricos, estos son hechos que han venido siempre a la reducción en los últimos años. Entonces, hay que seguir protegiendo estos activos. Entre otras cosas, porque hay que explicarle al país que estos activos para qué son. Esta empresa le representa a Colombia una de las mayores fuentes de impuestos. El presidente Duque dijo que esta empresa es una compañía comprometida con la transición energética y con la descarbonización de combustibles en el camino de tener y poder contar el país con energías limpias. Colombia ya está haciendo pruebas de 5G, pero aquí en la refinería, daba las necesidades tecnológicas, Ecopetrol, con claro, está desarrollando la red de 5G para la refinería. El poner en marcha esa iniciativa nos va a permitir después extender también ese servicio de 5G a Barranca Bermeja. Entonces, por eso celebro que hoy lo hubiera anunciado el propio presidente de Copetrol Felipe Bayón. ¿Y como porque, al de, porque al dejar habilitado esto, va a permitir que en este lugar en esta ciudad, los ciudadanos puedan acceder a esas redes. El acto de conmemoración de este centenario de la petroquímica en Colombia estuvo acompañado además el presidente por el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, y el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Rique. Entre tanto, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, en rueda de prensa, entregó conclusiones sobre los 100 años de la refinería de Barranca Bermeja. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, resumió para Enlace noticias de fin de semana los hechos centrales de la celebración de los primeros 100 años de la refinería de Barranca Bermeja. Nace oficialmente hace 70 años, pues hoy celebramos precisamente el hito de esos primeros 100 años de la refinería de Barranca Bermeja, que coinciden también con la creación del municipio. Entonces, un agradecimiento profundo a Barranca Bermeja y a sus habitantes. El presidente Bayón, al igual que el presidente Duque, en este acto resaltó la transición energética que ya ha iniciado y que busca que el país cuente con energías limpias. Pues vamos avanzando, hay un proyecto que estamos haciendo precisamente con el municipio, entonces eso digamos que tiene, eh, está avanzando, está en, está en curso y de manera paralela también estamos haciendo unas inversiones bien importantes para las aguas residuales de proceso que van a vertimiento al río Magdalena. Yo creo que esta región que se caracteriza por tener una riqueza hídrica tan importante, entre todos, no solo ecopetrol, aquí tenemos que trabajar todos para seguir cuidando esa riqueza y permitir que la región siga teniendo nuevamente el volumen, la calidad de agua y en últimas pensemos que eso ayuda para temas como biodiversidad y calidad de vida de los habitantes. Uno de esos pasos hacia las energías limpias ha sido la adquisición de la compañía de petróleos de ISA, compra que para el presidente Bayón ha sido trascendental para el grupo empresarial de Ecopetrol. En Chrome encontrarán experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar su sonrisa. Agende su cita: www.crom.com.com. El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso del Hashman Rique, participó ayer de los actos de celebración del centenario de la refinería de los Barranqueños. Barranca Bermeja, como municipio, y de la industria petrolera a través de la refinería de Barranca Bermeja hacen parte de la construcción del desarrollo de Colombia. Es, hoy celebramos que los hospitales, vías, acueductos en todo el país se han desarrollado gracias a lo que hemos hecho el talento barranqueño sumado con esta industria. Queremos otros 100 años de progreso para Colombia y seguiremos estando ahí. Por eso hoy celebramos no solamente la infraestructura energética, celebramos que un pueblo, el barranqueño, le ha aportado todo a Colombia. Que siga creyendo en Barranca Bermeja, cada vez que tengo la oportunidad de hablar con él, le digo, Barranca Bermeja ha aportado por 100 años, para el desarrollo del país, para la calidad de vida. Denos la oportunidad de hacer los 100 años más. ¿Y cómo lo hace? Con inversión pública en nuestra ciudad. Con plática para los hospitales, para los centros de salud, con respeto al talento de la mano de obra de la ciudad, con oportunidades a nuestros emprendedores, con alternativas en el turismo y con todo lo que puede hacer una un país por una ciudad que lo ha dado todo a Colombia. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy es un homenaje para los hombres y mujeres que han hecho realidad esto desde el primer día y por eso todas las palabras van enfocadas a ellos, a lo que cada hombre y mujer barranqueño que hizo de esta tierra un gran lugar para nosotros, también lo ha hecho un gran lugar para todos los colombianos. A ellos es nuestra felicitación el día de hoy, a todos los hombres y mujeres que han construido eso para Colombia. Con un especial periodístico, Enlace Televisión participó también de la celebración del centenario del complejo industrial de Barranca Bermeja. Con ocasión de los 100 años de la refinería de Barranca Bermeja, Enlace Televisión presenta un especial sobre la historia de este complejo industrial. Pero dije, pero sin pruebas, vengan a trabajar mañana. Y antes me dijo, escoja la casa que quieras. Pues yo no me puse a coger la primera que vi que era bonita y así. El, el Rosario prácticamente lo construyeron cuando comenzó a construir las refinerías Barranca Bermeja, que eran puros gringos, y veo esas casas tan bonitas. Y yo ya que sabía en Barranca, agua con barro, no habían sanitarios, tocaba a veces ir era al era patio, todas esas cositas malas. Y veo, pero ¿cómo es posible, electricidad, un barro tan bonito, agua potable, no, no puede ser. Crónicas, reportajes, entrevistas estuvieron al orden del día en este especial periodístico. La comunidad de, ese, de esa cuadra, de toda la calle 60B, eh, tuvieron la, la muy buena idea de poder arreglar esa vía de, con sus propios recursos, tanto humanos como económicos empezaron a organizarse y tuvieron afortunadamente eh, apoyo de, en ese entonces de la Oficina de Ayudas a la Comunidad de Ecopetrol. De esta entrega tuvo participación principal lo más selecto del periodismo local. En otras noticias, en Barranca Bermeja fue capturado un hombre de 21 años por el delito de hurto, hechos en que se registraron en la planada del cerro en Barranca Bermeja. En el barrio Planada del Cerro fue capturado por hurto un hombre de 21 años quien se encontraba al interior de una vivienda con un arma blanca tipo cuchillo. En Planada del Cerro del distrito de Barranca Bermeja se logra la captura de John Falber Lobo Cadavid de 21 años, conocido en el mundo delincuencial con el alias de Chinga. Este sujeto se encontraba al interior de una residencia sustrayendo unos patines profesionales y además la patrulla del cuadrante cuando le practica el registro a personas le encuentra en su poder un arma blanca tipo cuchillo. Según las autoridades, Alias Chinga presentaba múltiples antecedentes y hacía dos meses había salido de la cárcel luego de una condena por hurto calificado y agravado. Una vez es presentado ante un juez de la República, se le dicta una medida de aseguramiento en centro carcelario en atención a los varios delitos y antecedentes que tiene este sujeto. Cabe notar que hace dos meses había salido de la cárcel luego de haber purgado una pena de dos años y medio por el delito de hurto agravado y calificado. Con estos resultados de alto impacto, la Policía Nacional ratifica su compromiso de contrarrestar el fenómeno del hurto que ocurre en el distrito de Barranca Bermeja. Un juez de la República le dictaminó media de aseguramiento en centro carcelario.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 Festival del Campo en los Autoservicios La Quinta, este viernes 18 y sábado 19 de febrero, 10% de descuento en frutas y verduras. La Quinta, donde su platica rinde mucho más.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 Arriba a sus 60 años, el Instituto Técnico Superior Industrial y para ello sus directivas organizan desde ya una especial celebración, según lo cuenta el rector de dicha institución educativa. Queremos compartirle que en este año, año 2022, nuestra institución cumple 60 años de vida, eh, aportándole a nuestro distrito una gran cantidad de profesionales, los cuales se destacan no solo a nivel distrital, sino que se destacan a nivel nacional y también internacional. Queremos invitar a toda nuestra comunidad, a todos los oyentes, a que hagan parte de esta celebración. Celebramos 60 años de vida institucional. A continuación, conozcamos el reporte de las autoridades de salud sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad. Con el último reporte oficial de las autoridades de salud, Barranca Bermeja superó la barrera de los mil muertos durante la pandemia del COVID-19. Con el fallecimiento de dos personas, una mujer de 74 años y dos hombres de 45 y 78 años de edad, la cifra asciende a mil dos muertes desde que inició la pandemia del COVID-19 en marzo del año 2020. También hace el reporte este informe de 91 personas que lograron recuperarse del COVID-19 en esta ciudad. Se notifican 15 casos positivos en 4 mujeres y 11 hombres para completar así un total de 576 casos activos en el distrito. De esos 576 casos, 19 permanecen en unidades de cuidados intensivos, 39 están hospitalizados y 518 se recuperan en casa. En otras informaciones continúan las protestas en el corregimiento del centro por falta del transporte escolar. Estudiantes del Colegio Blanca Durán de Padilla del Corregimiento del Centro decidieron en horas de la mañana de este viernes bloquear la vía principal de la vereda Campo 22 para alzar su voz de protesta con el fin de que les sea asignado el transporte escolar que les permitan llegar a las aulas de clase tanto en la zona urbana como en la rural de la ciudad. Venimos aquí como estudiantes del Blanca a exigir un transporte digno que es un derecho que nosotros nos merecemos. ¿Mm? Y eso es un llamado a atención porque, o sea, nosotros estamos estudiantes estudiando todos los lunes y martes un transporte porque no todos los padres tienen un trabajo estable para darnos esa economía y con esta situación está muy difícil. Nosotros solo exigimos un transporte que nos lleve y nos recoja en las horas de la tarde tanto a los estudiantes de décimo y once para ir al CAS. Estudiantes, padres de familia y líderes Hacen el llamado a la alcaldía distrital para que les permitan tener acceso a la educación de calidad. Aseguran que no cuentan con el dinero suficiente para costear el transporte debido a la crisis económica por el COVID-19. Esa es una voz de alerta de que desde, desde el año antepasado el señor alcalde junto con el señor secretario de educación debían de haberse puesto la mano en el pecho. ¿Por qué? Porque si iban a meter los estudiantes presencialmente, tenían que hacerlo como hicieron con el PAE. El PAE arrancaron ellos el 24 de, de enero y de una vez al, al siguiente día ya tenían su ración, digámoslo así. Y así debía de ser el transporte también. Y ellos están luchando algo que, que de verdad se lo merecen porque es triste ver estudiantes tipo 8 o 9 de la, mañana, de, de la noche perdón, por ahí deambulando, digámoslo así. Se pudo conocer que el Secretario de Educación se reunió con los estudiantes para dialogar y pactar acuerdos. Una de las propuestas por parte del gobierno distrital es poner en funcionamiento cinco rutas en las horas pico para transportar a los menores. Sin embargo, ellos piden que sean ocho. Hacemos una nueva pausa en Enlace Noticias. Ya regresamos con más información.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 En la información deportiva les contamos que los jugadores de Alianza Petrolera se muestran optimistas ante el juego contra el Deportivo Cali en la capital del Valle del Cauca. Con el estado anímico en alto, los jugadores de Alianza Petrolera se aprestan para afrontar su juego este domingo ante Deportivo Cali, del que se asegura por parte de Julián Guevara se puede salir airoso con los tres puntos en disputa. Ese partido es un partido eh, difícil, es un equipo que, que, que si bien está pasando por un, por un buen momento en la, en la tabla, es un equipo que tiene una huella de trabajo importante, que ha tenido algunas bajas pues, en lo que era su, su nómina anterior, pero que, que igualmente se ha reforzado en los, en los puestos en los que perdió sus jugadores, así que va a ser un partido difícil, complicado, ellos intentarán poner las condiciones en, en su casa y nosotros contrarrestarlo con nuestras fortalezas. Aunque hay sin sabor no hay duda del empate local ante Cortulúa. Brian Fernández, figura indiscutible del club de Negro, es optimista de un buen resultado ante los azucareros. Ahorita viene Cali, que es un rival muy, muy complicado, que va a estar en su casa, que tiene muy buenos jugadores. Y, y, y bueno, aunque no esté pasando por un buen momento, creo que es un rival que, que tenemos que, que salir con, con muchas ganas, a disputar todos los balones, a, a, querer, a querer ganar, eh, más que todo, y nosotros con nuestras herramientas, eh, hay muchos jugadores que vienen recuperándose de lesiones y nos van a venir a aportar, así que, que nada, ir a ganar es lo que nos queda. Estuar Acuña recomienda pasar la página del empate ante Cortulá y su concentración ahora debe estar en los tres puntos en disputa en la capital del Valle del Cauca y dice estar listo también para lo que el profesor Boder disponga. Como el profe está diciendo, esta, esta semana se estaba trabajando con ofensivo para atacar y para finalizar y para hacer goles. Pues esperando, si sí, el profe me da la oportunidad de ir, me siento muy bien y pues si me lleva, daré el máximo de mí. Y Brian Hill recordó que en un torneo tan corto hay que aprovechar al máximo cada cotejo y señaló que el empate ante Curtula ya hace parte del pasado instó a los suyos a ir por los tres puntos a Cali. Ahorita es pensar en, en Cali, que, que es un equipo muy fuerte, tiene, equipo, tiene jugadores de, de mucha experiencia y pues va a ser un partido muy bonito porque pues nos vamos... Ahí nos vamos a relucir el equipo que es y las características que tiene cada uno del equipo. Pues La verdad que muy contento, siempre son los partidos que uno quiere jugar, más uno de joven, como para a, a conocer, a, a ver lo que, de lo que está hecho. Deportivo Cali versus Alianza Petrolera, un choque del balompié colombiano en el que los nuestros buscan aprovechar el mal momento que afrontan los de la Sultana del Valle. El técnico de Alianza Petrolera se refiere también al encuentro con los azucareros este domingo. Sí, sí, Cali a pesar de que ha perdido, ha tenido eh, resultados adversos, es un equipo que siempre se ha entregado, un equipo que, que, que es capaz de hacer daño, eh, para ello nosotros tenemos que estar con un nivel superior a, a ellos para, para poder conseguir la victoria. Pero no es un equipo fácil, sabemos y entendemos el momento que puede estar pasando, pero pero es un equipo de mucho cuidado. El influencer y comediante Tatán está en Barranca Bermeja para presentar Stand Up Comedy sobre el reseteo. Suelen confundirlo con Santiago Mejía, un famoso por las motocicletas y a quien también le dicen Tatán, pero él es Santiago Espino, un comunicador social santandereano egresado de la Universidad Jorge Tareo Lozano y reconocido influencer en Colombia. Entonces cuando comienza a hacer los videos me doy cuenta que dentro del grupo de los influenciadores no existía un influenciador santanderiano. Entonces yo dije, mierda, ese hueco está ahí, lo puedo agarrar yo. Entonces lo agarro en ese momento, en el 2014 o 15, ...y comienzo a ser como el primer influenciador en redes sociales que usa Santanderiano. Tatán reconoce que por cuenta de las drogas por poco pierde la vida tras sufrir un paro cardíaco... ...hecho que le hizo poner los pies sobre la tierra y darle un vuelco total a su vida. Porque mostraba y hacía chistes con cosas típicas de los santanderianos que no están bien... ...y eso es reforzar de alguna manera malas costumbres dentro de nuestra cultura... ...envidia, grosería, cosas borrachera, cosas por el estilo chistosas y lo que sea pero al final pues la gente se sigue muriendo y se sigue suicidando por eso entonces hay un punto de quiebre y cuando tengo ese punto de quiebre porque ah, me dio un infarto por una sobredosis en ese momento cambio todo y ahí hace cinco años que pasó eso vengo como Deconstruyéndome, y, o más bien, reconstruyéndome. Tatán, en su nueva faceta y a la que llama el reseteo resalta los valores del ser santanderiano y de lo que es Santander en sí. Y hoy estoy viendo el fruto en mi familia, en mi vida, y yo creo que ese misma, esa misma reseteada mía se puede meter en un paralelo con mi país, pero pues desde un micrófono local, que es Santander. Por esto y por mucho más, bueno es destacar la presencia este fin de semana en Barranca Bermeja de Tatán, el hombre que se resetió. Con esta información despedimos la presente emisión de Enlace Noticias. A ustedes gracias por acompañarnos, nos vemos mañana de nuevo a las 12 del mediodía, muy puntuales para contarles más de lo que pasa en Barranca Bermeja y la región. Feliz tarde.